Para realizar la instalación del Laravel, podemos hacerlo de dos maneras. La primera es descargando su instalador, y la segunda es a través de Composer. En este video vamos a usar la segunda opción. Usaremos Composer para realizar la descarga del Laravel. Primero, tenemos que tener Composer instalado en nuestra PC. Si no la tienes instalado, te recomiendo que visites getcomposer.org y lo instales en tu sistema operativo. Lo segundo que vamos a necesitar es tener un servidor de prueba. En mi caso, yo tengo Jam que me permite tener Apache y MySQL, dos de los servicios necesarios para que funcione Laravel. Una vez que tengamos estos servicios, ya podemos avanzar. Como dice Laravel, necesitamos abrir una terminal y ejecutar este comando. Vamos a hacerlo. Vamos a inicio, escribimos cmd y ejecutamos la consola. Para... Ir a nuestra carpeta donde tenemos nuestro servidor local, yo en mi caso lo tengo ubicado en el disco local de carpeta jam y en la carpeta htdocs. Vamos a tener que ubicarnos sobre esta carpeta para realizar la instalación. En la consola escribo cd dos puntos para ir hacia atrás, cd el nombre de la carpeta barra htdocs y ya estamos ubicados sobre esa carpeta. A continuación, aquí está el comando Yo voy a abreviarlo un poco Simplemente escribiré Composer Create Project Y escribir Laravel Laravel Ahora presiono Enter Y aguardo unos segundos A que Laravel descargue Todas las librerías y todos los archivos Necesarios y los instale si vamos hacia la carpeta, vamos a guardar un momento a que Laravel conecte. Vemos la carpeta, Laravel está descargando los archivos y los está instalando. Listo, ahora como vemos, Laravel ya ha descargado e instalado todos los archivos necesarios. Y en mi htdocs, en la carpeta del servidor de prueba, se creó la carpeta llamada Laravel. Y dentro de ella tenemos todos los archivos del framework. Ahora, para poder ejecutar y ver si Laravel se ha instalado correctamente, vamos a hacer una modificación en el Apache, en el, el archivo de configuración de Apache. En el JAM, voy a ir a config y iré a apache-httpd.com, que es la configuración del servidor, y buscaré una línea donde está el document root. Aquí está. Esta línea es donde le indica. Fíjense que está en la dirección donde está ubicado bueno mi htdocs. Pero como vemos yo tengo una carpeta llamada larabel dentro de ella. Y a la vez tengo otra llamada public. Que es hacia donde tiene que apuntar el dominio localhost para poder ingresar. Por lo tanto voy a modificarle. Le voy a agregar al final. Le escribiré Laravel. Laravel y public, una vez hecho eso lo guardamos y ahora sí vamos a ejecutar Apache y también MySQL para tenerlo ya listo. Ahora con esto ya tenemos, podemos ingresar en nuestro navegador y escribir localhost y tenemos Laravel instalado en Windows